Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego Bueno, la demo de este videojuego que se llama Lonesome Village Videojuego desarrollado por Pixel, desarrolladora mexicana Amigos míos, esta desarrolladora al parecer es, ella tiene experiencia en desarrollo de videojuegos Pero los que había hecho antes eran para, para móvil, o sea para iOS, para Android pero esta es la primera vez que se... Al parecer se aventura en el desarrollo de un videojuego para consola y para PC. Eh, aquí vemos como una, un video introductorio de Lonesome Pillage. Tiene un aire, un aire digo, un aire Animal Crossing. Pero tengo entendido que el juego eh, combina varias cositas, ¿no? O sea, es de, es de aventura... Es un simulador de vida, obviamente con animalitos, uh, también eh, tiene algo como de misterio, tiene puzzles, eh, entonces eh, es como, como lo entiendo y como lo veo. no, mire, por ejemplo, en la, en la villa donde al parecer está él, o bueno, nuestro personaje principal, han desaparecido todos, sale esta torre extraña y como que parte de esto tiene que ver con la historia principal del juego, ¿no? El como ir resolviendo el misterio con esa torre y e ir rescatando pues a todos los ciudadanos de la villa que fueron como desapareciendo. Aquí estamos nosotros. Todos bonitos. Y bueno, pues ese es Lonesome Village. Les voy a dar de todas formas una descripción tal y como lo dice Steam que dice así este juego de rompecabezas y simulación social se encuentra en una emocionante y peluda aventura sin combate descubre el misterioso y mágico pasado de Lonesome Village y salva esta ciudad de las fuerzas del mal dice que es un simulador de vida de exploración aventura y, y puzzles entonces eh, creo que estábamos como en, en como que tenemos razón en cuanto a lo que eh, de qué se trata el juego no eh, Obviamente, pues por sus colores, su entorno, su música, nos pues, damos cuenta que sí, es un juego como, como de aventura, eh, eh, no sé si es como tal infantil, eh, eh, pero se ve muy bonito, muy atractivo para, para jugarlo, eh, y pues sí, también tiene un poquito de misterio, pero la historia toda es muy interesante, y si sí, algo a mí me encanta de los simuladores de vida, eh, o simuladores sociales que han sacado... Eh, últimamente es que intentan cada vez meterle más cositas Que los hacen interesantes Pero también para no hacerlos como tan iguales Entre sí los simuladores de vida que van saliendo Siempre hay como toda una historia y todas otras cositas para hacer Para eh, pues darle su toque diferenciador e innovador ¿no? Entonces vamos a jugar son Village La demo Por aquí yo tenía un, un pequeño ya como guardado pero eh, vamos a borrarlo, vamos a empezarlo desde cero Vamos a colocar obviamente el nombre de nuestro personaje Que sería... a ver, ¿dónde está la F? Fidel Ibirris, pongámosle Bueno, ¿dónde le...? Ah, aquí Listo, pues comencemos con la historia de nuestro personaje Fidel Ibirris Hace mucho tiempo, en un pueblo llamado Upjora, entre los habitantes había un grupo de personas que adoraban a las deidades. Guiado por la misión de tres líderes, un día, mientras hacía un ritual, se abrieron las puertas dimensionales. Los líderes encontraron la verdadera deidad. Esta deidad estaba buscando un objeto místico y su portador. El portador sería concesión con lo que se anhela más, conocimiento, fuerza y poder absoluto. ¿Y qué más pasó? Y pues ya, estamos todos dormidos nosotros. Bueno, el símbolo es extraño que tiene que ver como con la torre, ¿no? Y al parecer con la deidad. Bueno, pues este somos nosotros. Eh, somos como un zorrito, ¿cierto? Es como un zorrito. Ahí fue cuando apareció la torre, ¿no? Ese, ese temblor es del de la torre. Ese extraño sueño otra vez. Eh, estoy segura de que pronto podrás encontrar respuestas. ¿Quién nos habla? Solo necesitas buscar en el lugar correcto. El pueblo de Bujora está al norte de aquí, ¿eh? El bosque. Puedes usar tu mapa para ubicarte mejor. No perdamos tiempo, te estamos esperando. Con este espejo puedes hablarme cuando quieras. No tengas miedo de usarlo si necesitas mi ayuda. Ok, tenemos un mapita en el juego. Afortunadamente, me encantan los mapas. Aquí tenemos el inventario, tenemos el espejo que podemos usar. Podemos sacar como, bueno, esto es como un librito de coleccionables, parece ser. Fotos, música, no sé qué será esto, plantas, yo creo, peces, esto, reliquias, llamémoslo así. Y esto de corazones, es como amistad con personajes, es lo que me da a entender. También tenemos el mapa. Y podemos detallarlo muy bonito. El estilo de dibujo es muy bonito. Miren el mapa también de la zona de acá. Que al parecer nos va a mostrar eventos normales, eventos importantes y eventos clave. Y este es el mapa de la torre. Hasta el momento son esas tres zonas. Por aquí hay cositas que brillan, ¿no? Vamos a recogerlas. Son como vallas. Después nos pueden servir más adelante. Esto es madera. No puedo hacer. Ah, bueno, puedo rodar. Puedo hacer como un una forma de esquivar, pero se supone que el juego no tiene combate, así que no entiendo para qué serviría mucho el esquivar. De pronto más adelante nos expliquen. O de pronto más como para acelerarle el paso, ¿no? El personaje. Si necesitas guardar el progreso de tus aventuras, asegúrate de usar estos pedestales cuando quieras, ¿ok? Estos pedestales con corazoncitos son para guardar la partida. Ellos vuelven, se iluminan cada vez que queramos guardar la partida, entonces eso es lo chévere vi que también hay unos huequitos en el suelo. Bueno, hay varias cositas. Vamos a ver. La campana, eh, muy curiosa porque tiene el símbolo del, del, de la torre, del bicho ese. Ahí él hace como ese ojito, no sé si se llama, un ojo eso. Ahí se abrió la torre. Y un misterioso, este sí es como un lobo, apareció. Y se nos largó. No dijo nada, ni Bueno, hay varias cositas acá. Lo logramos. Llegamos al pueblo de Ujora, pero justo como pensé, parece que todos los aldeanos han desaparecido. Mira, este lugar antes estaba lleno de vida y ahora parece como un pueblo fantasma. ¿Echaste un vistazo a, a ese lobo misterioso? Creo que se dirigía a las ruinas del templo. Ve y síguelo. Puede que tenga algo que ver con todo esto entonces vamos a las ruinas de una vez porque capítulo 1 el pueblo de Ujora bueno pues como pueden ver este es el pueblito por acá hay unos huequitos por acá hay cositas también por ejemplo allá hay una miren allá hay una telita puedo recogerla es un... la madera hay cosas, pero si sí, el pelo estaba fantasmagórico, no hay nairen. Por allá hay una zona de una mina. Eso es como una mina. Ay, sí, una mina, miren. Pero no podemos pasar. Está bloqueada. Está bloqueada. Bueno, pues vamos a la torre. Y resolvamos este misterio. El juego también tiene... Eh, día y noche, eh, no obstante, mi cara está tapando eso. Pero el juego básicamente tiene. Eh, puede pasar de día a noche, es, es constante, ¿no? Bueno, aquí estamos mirando la torre, lo larga que es. Uf. Pues bueno, entremos, ¿no? Listo. No podemos entrar. Una luz, ¿qué pasa con esa luz? Ahora nos. otra vez nos tenemos que salir. Ah, mira, esa era la que estaba en el espejo, el hada esta Hada perrito Nos da una lupa Qué chévere A ver, ¿pa' qué es? Por el poder de Grayskull Listo A ver, dinos, amiga, cómo se usa la lupa Coronia Hola, encantada de conocerte, mi nombre es Coronia He sido yo quien se ha comunicado contigo a través del espejo esta lupa tiene poderes increíbles. Este será de gran ayuda dentro de la torre. Te mostraré cómo usarla. Eh, ¿Cómo? Ah, así se usa. Okay. Se saca del inventario y se iluminan cosas que están ocultas en el mapa. Interesante. Bien hecho. Con la lupa mágica encontrarás muchos secretos. Podrás usar diferentes objetos equipándolos desde tu mochila Y recuerda, no necesitas guardar todo eso en tu mochila Puedes guardar tus cosas dentro de los cofres azules Ah, eso es fácil Hay uno en tu tienda de campaña en el bosque Y estoy segura de que te encontrarás más en el futuro Ok, hay cofres azules donde podemos guardar las cosas Y al parecer están conectados entre sí, por decirlo así Bueno, esto es como un budito Bueno, usemos la lupa ¡Ay, Dios mío! O está algo rojo Sí, efectivamente y acá hay uno acá hay uno acá está como que ilumina esto pero no está iluminado en este momento pero esto es unas gafitas y esto parece eso es un boleto como de un boleto no como de película o algo así vamos a ver a qué apunta el búho reto de búho bueno, básicamente lo que nos dan a entender es que eh, eh, hay, hay como puzzles cuando hay que resolver estos, estos retos. O sea, por ejemplo, este es que encender todas las estas y ya. Eso enciende fácil. Puzzle sencillo. Yo creo que es por ser el primero. Y efectivamente nos dan las gafitas. Las gafitas que usa el búho. O yo qué sé. Bueno, presiento que este objeto que acabas de obtener es de gran importancia. Si recuerdo bien, había un pedestal en el cuartel principal de este piso de la torre que tenía una figura exactamente igual. ¿Por qué no intentas colocar este objeto en ese pedestal? Pues vamos a colocarlo. Pues efectivamente eran las gafitas. Y ahí liberamos al primer personaje, o al primer ciudadano de Ujora que estaba atrapado. Gracias por liberarme de la torre, muchacho. Se llama Earl. Mi nombre es Earl. Soy investigador independiente aquí en Ujora. Es un gusto conocerte. Así que esta es la torre. He pasado mucho tiempo estudiando sobre ella, pero jamás pensé que estaría dentro de ella. Sin embargo, hay algunas cosas que podré enseñarte. Sígueme. Vamos a ver qué nos quiere mostrar. Nos muestra un corazoncito. ¿Qué será lo que nos quiere mostrar el Eaol? A ver, don Eaol, ¿qué, ¿qué quiere decirnos? Dice, a ver, explíquenos ¿Qué, qué, qué, qué? qué? ¿Nos sacó en la torre? Bueno ¿Se entrega? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos entrega, señor? Hace mucho tiempo existió una torre justo como esta, pero no era la misma, ¿sí? Dentro de ella la clave para poder abrirse paso era la amistad. Ok, la amistad se representa con los corazoncitos, cualidad que solo se puede obtenerse mediante corazones. ¿Y qué son los corazones? Bien, muchachos, pues son símbolos de gratitud. Solo los obtiene un héroe de corazón gentil Al ayudar a los aldeanos de esta villa Ok, efectivamente los corazones los vamos a conseguir Haciendo misiones Para la gente, cada puerta requiere cierta cantidad De corazones para poder ser abierta Ok Listo, claro y fuerte Por ejemplo él me dio un corazón Listo, comprendido Y con ese corazón yo puedo abrir Esta, esta puerta Puedo pasar como sabes, todos los aldeanos desaparecieron, pero todavía puedo sentirlos dentro de esta torre. Debes ayudarlos, debes ayudarnos a todos, por favor. En este momento eres nuestra única esperanza. Listo, pues entonces todos los aldeanos al parecer están atrapados dentro de esta torre en esas estatuas de piedra. Bueno, por ejemplo, acá está una vaquita y lo que necesita es esa manzana. Así que también tendremos que desbloquearla aquí, ¿no? de cerdo, ok, dice que hay tres palancas que hay que mover, pero pues no hay camino, pero pues recordemos que caminante no hay camino, se hace camino al andar, y veo que el camino solo se revela con la lupa, aparte estas luciérnagas como que le ayudan a uno un poco a abrir el camino, a ver, veamos por acá que hay, este caminito esto, uy. pero miren, aquí está la primera palanca, Listo, primera palanca. ¿En qué? ¿Hacia dónde? ¿Por acá habrá otro camino? Sí, por acá hay otro camino. Uy, segunda palanca. Listo, nos podemos devolver por el otro lado. Qué chévere. Y entonces, ¿dónde está la tercera? ¿Por acá? Acá puede ser. Uy, uy, uy, está complicado. para hacia allá no hay nada. Es acá. para aquí hay un camino. El peor de no caernos porque es como... Sí, aquí está la tercera. Y ahí salió un la manzana. La manzanita. Y ahora... ay me... Ah, bueno, pero me vuelven al principio. Listo, listo, listo. Eso está bien. Eso está bien Por acá, listo Llegamos a la manzana La recogemos Y para ahorrarnos ese camino ay, ay, si no me caigo ¡Uy! Listo Recogimos la manzana Coloquemos la manzana A ver qué nos dice doña vaca Porque si es una vaca, ¿no? Eso es lo que parece Si una vaca y dos, dos otras Dos vaquitas más O es un cerdo Por la cola parece más bien un cerdo Creo que por eso se llama el paso de cerdo el, el, el puzzle, ¿no? Benji, hola, mi nombre es Benji. Estos son mi niños Rita y Choppy. Es lindo conocerte. Oh, y gracias por rescatarnos de esa torre. Me rompió el corazón ver a Choppy y Rita tan asustados. Será mejor que los lleve a casa ahora mismo. Vivimos en el centro del pueblo. Bueno, nos vemos allí. Gracias de nuevo. Ven, pues, listo. Ahí se abrió una nueva puerta. Pero esa sí no requería corazones. ¿Qué pasó acá? Hey, escucha, a cierto tiempo la torre exige una ofrenda para poder continuar. Ok, dice que la puerta solo se abre exactamente a los que les ofrecen exactamente lo que piden. Puedes ver sus demandas dibujadas frente a ellas. Puedes buscar y ofrecerle el objeto necesario al santuario. Creo que puedes conseguir algo de pescado en el lago del pueblo. Voy a buscar a Earl. él podrá ayudarte. Cuando obtengas con éxito lo que necesitas, vuelve a este lugar, abre la puerta y continúa con tu aventura. Si te cuesta recordar lo que acabo de decir, entonces estás en problemas porque no lo repetiré. Jeje, Estoy bromeando. Si necesitas que repita esto otra vez, llámame a través del espejo. Listo, a ver entonces. El objeto que necesitamos es pescado, así que necesitamos conseguir pescados con, con Don arrow. Miremos por ejemplo acá. A ver qué camino por acá, ah, mira, aquí están los cofres para echar las cosas. Y esto es qué? un ascensor, ajá, efectivamente. Y nos baja de nuevo al piso del búho, ¿no? Que básicamente, pues es como la entrada, ¿no? Entiendo, mm, entiendo, entiendo. ¿Qué pasó? Ah, aquí está el búho, efectivamente. Puedo ver que ha rescatado a Benji y sus hijos Excelente trabajo chico Recuerda, ah jue madre También puedes ver en el mapa si un aldeano necesita un favor de ti Ayuda a los aldeanos Estoy seguro que te lo agradecerán inmensamente Ok, o sea que yo puedo ver en el mapa si un aldeano necesita ayuda Por ejemplo el cerdo necesita ayuda en este momento Ok, eso es bueno saberlo Y ya es de noche, como pueden ver Entonces si yo ayudo al cerdo... Está el cerdo por acá está, menudo. Dice... Hemos estado tanto tiempo ahí que nos estamos muriendo de hambre. Perdón por la molestia, pero ¿no tendrás un bocadillo que nos regales? Ah, ni ¿no Vallas, aquí están. Ahora tengo fuerzas para volver al trabajo. Si necesitas ahorrar dinero, puedo ayudarte. Soy dueño del banco local. Ven a verme cuando quieras. Ah, mira. Excelente. Y un corazón. obtuvimos Me gusta. que vamos aquí. Y vamos para allá. Para aquí guardemos. Y, y, y, y. ¿Dónde está el tal E.R.? ¿Dónde está? Lo veo. Uy, aquí me salió algo. Ah, miren. Puedo sacudir los árboles. Y salen cositas, miren. Madera, manzana. Pero será que más tarde los podemos también talar. Para obtener cosas. Uy, se les puede estar la, sacar varias cosas a la. O sea, no se agotan. Miren. Las moneda les saqué. Bueno, pues así uno se puede hacer rico en el juego, ¿no? Ok. Miren, todo lo que saqué de ramas. Pero bueno, ¿y dónde está el anciano este? ¿Dónde está? Ah, ¿no? ahorita no estaba. A ver, don Earl, hábleme. Escúchame, hijo, voy a emprender un gran viaje pronto. ¿Por qué? Bueno, muchacho, iré a buscar respuestas. Necesito entender lo que pasó en la torre. Aunque voy a necesitar algunos recursos para el viaje. ¿Podrías ayudarme, hijo? Si me ayudas con esto, te puedo dar un objeto muy importante, que estoy seguro te será de gran ayuda. Asumo que es obviamente la caña. Mi vieja caña de pescar, efectivamente, necesitaré cinco ramas de árbol, pues ya la recogí, señor. Recuerda que puedes conseguirlas sacudiendo algunos árboles, pero agitarlos tantas veces como quieras. Pues aquí las tengo, señor. Muchas gracias por tu ayuda, hijo. Tengo una recompensa para ti, mi vieja caña de pescar. Con bueno, ella puedes conseguir muchos peces en el lago, deduzco que te será útil. Listo, y otro corazón obtenemos lo que nos va a ayudar, y aparte la caña. Ok, vamos a pescar de una vez entonces. A ver, veamos cómo es la cosa. Equipamos la caña y así la podemos usar, ¿no? Bueno, aquí pescar no es tan difícil, ¿no? Me salió un pescado verde. ¿Cuántos pescados necesitaremos? Aquí la, la, el, el principio de pesca no es como en otros juegos, que a veces digamos requiere yo que sostener un botón, después soltarlo, sostenerlo, soltarlo, o sí, como un minijuego en el mismo eh, mecánica de, de, de, de, ¿qué? de pescar. Bueno, ¿y solo hay de estos, de estos pescados acá? ¿Solo verdes? ¿No hay de otro tipo? A ver. Sí, solo hay pescados verdes acá. No habrá problema. Pero miren. Ah, en el coleccionable de peces, por ejemplo, el verde es el segundo. Entonces, ¿cuál será el primero? Por acá, miren. Esto lo puedes bloquear, pero hice que con una rosa. ¿Y dónde consigo rosas? Hay un secreto ahí, ¿no? Mira, acá hay un hueco. Este árbol también le puedo sacar cosas, pero no puedo ir a recoger esa manzana porque... Básicamente... Ah, no, si sí se puede. A ver. No, solo me sale lo mismo. Ah, ya no puedo recoger la... No puedo recoger la, la rama. Ah, no, sí ya. uff solo ramas. No, no hay nada nuevo, pensé que me iban a salir cosas así interesantes diferentes, ¿no? De pronto, según el tipo de árbol, nos puede aparecer cosas. Estos huecos sí me causan curiosidad porque sé que con una pala se consigue el. Pues bueno, el tesoro o lo que sea que haya allá. Bueno, y aquí lo de las rosas me causa curiosidad, pero. No hay rosas. Y por acá hay una. Una tienda de mago. Ah, mira, él es el que vende la otra mitad de los boletos Ok Mire, dice, usa los tickets para saltarte los puzzles y salvar a la gente del pueblo Ah, ok Si uno quiere ahorrarse el, el, el resolver un puzzle, compra un ticket y ya Se salta el, el, el, el ejercicio Vamos a ver aquí la casa del búho ah, Es muy sencillita libros, ¿no? ¡Ay! Agarré un libro Agarré un libro ¿O los reorganicé? No sé qué hice realmente ¡Uy! ¡Aquí hay un libro mágico! Pero no lo puedo recoger Quiero verlo ¿Por qué no lo puedo ver? Debe ser que es por la demo, ¿no? Bueno, no importa, pues ¿Qué más se puede hacer, no? a ver, a ver, vamos a pescar otro poquito por si acaso, ya doy peces, ah no, sí, sí, sí, el rosado, ese debe ser el primero, ahora en vez de verde nos van a salir rosados, es por el día yo creo. Tiene que ver algo el día y la noche. Si se dan cuenta como que digamos en la noche va a haber ciertos eventos. Y en el día van a haber otros eventos en el juego. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Saber que van a haber eventos diferentes. Según el momento del día. Creo que eso sí pasaba en diferentes juegos. no. Por ejemplo el Harvest Moon. Pasa así. Star Valley también. Animal Crossing como realmente no lo he jugado. Lo conozco encima. Pero no he jugado realmente un Animal Crossing completo. Desconozco si también hay como efectos del día y la noche en el juego. ¿Sí? Pero bueno, ya tenemos nuestras cosas, pues vamos a resolver más puzzles. Vamos a resolver más puzzles. Vamos, vamos. Este fue el primero. Este fue el de los cerdos. Y aquí es donde hay que echar el pescado, ¿no? Echemos, echemos los rosados. Efectivamente funcionó, pasemos. Este es un perro, gato. ¿Y eso qué es? ¿Una bomba? Eso parece una bomba. Pero no creo que sea una bomba. Porque un gato, el objeto del gato sería una bomba. <risa> porque cada objeto se relaciona un poco con el animal, ¿no? Eh, ojos de gato. Ok, entonces hay que. Ah, miren, allá hay unas luces. Hay que cuadrarlas para que lleguen allá. Como al al que, al, al, Ajá, miren, así como estamos aquí. Al que. Tienen que llegar al espejo principal. O sea el que está aquí. Y con este alumbro el, el ojo del gatito. Listo. Y este como. Ah, aquí este también tiene sus propias luces. Bueno, pues miremos a ver. Estoy fumando ahí, ¿cómo sería? Ah, esto también se puede, se puede cerrar el ángulo. Ah, pues así, pues así. que hay que cerrar ¿no? un poquito menos ¿no? no mentiras ella sí tiene que estar aquí este espejo entonces no sé cómo hacer para que esta ¿Así? Parece que sí. Sí, sí, sí. Así funciona. Y entonces pasamos este otro. Listo. Ahí se abrió. Vamos a ver qué es. ¡Ah! No era una bomba, era una madeja de, de hilo, de lana. Claro, es lógico porque los gatitos suelen como entretenerse mucho con ellas, ¿no? A ver. Sí señora, aquí están los gatos. O las gatas, porque son como gatitas. Gracias, se llama Katniss. Gracias por liberarnos de esta horrenda torre dulzura. Me hace pensar en Katniss Everdeen, de, de, de los Juegos del Hambre. Mi nombre es Katniss y mi hermana se llama Yoko. Ven a visitarnos a nuestra casa en el pueblo cuando quieras pues que, las vamos a visitar, vamos a ver de una vez las visitamos vamos para allá a ver qué qué tarea tienen para nosotros y vamos recolectando de paso corazones y liberando aldeanos el juego está muy entretenido, realmente tiene unos colores muy bonitos, muy vivos eh, las, eh, el arte usado, por ejemplo, para recrear los, los animalitos está muy chévere con ese estilo de, de, de como de, de, de dibujo de cuento para niños pero también con un estilo muy hermoso de que evoca muchos juegos así de simulación como ya lo dijimos el animal crossing eh, muy bonito por cierto bueno, aquí estamos con Carnis dice que nos pide, quiere pedir un favor Dice que, eh, bueno, que Yoko está asustada, todavía está asustada, y que quiere hacerle cenar un platillo favorito y necesita tres pescados rosa. Esos aparecen solo durante la noche. Eh, dice que los consiguió en el cada Ah, ok, de los que conseguimos en la noche. Pero aquí tenemos dos, nos toca conseguir otro más. O sea que vamos. De paso los, lo, lo traemos, ¿no? Lo conseguimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos y los traemos de una vez. Hola, Por aquí a ver si ya es de noche. Pues se supone que ya se ve como de noche. Pero no es tan noche en el juego. Es como el atardecer. Vamos a ver qué tipo de pez nos sale. Si nos sale rosa. No. Todavía no es lo suficientemente de noche. El problema es que todavía no sé aquí cómo acelerar el día. Si se puede. O básicamente tenemos que limitarnos a. A que. A que. A que, a que sea totalmente de noche. Pues a ver. Falta un poquito según el reloj del juego. Vamos no, mientras tanto por acá estos lugares. Nada. Los árboles me siguen botando monedas, ramas y manzanas. Creo que por el momento esto solo botan manzanas, ramas y, y pues monedas, como ya lo acabamos de ver. Pero no, no, no, muestran nada más. Ahora sí creo que ya es full noche en el juego. A ver, ahora sí me debe salir un pescado rosa. Uy se moraron ah por fin ahora ya tenemos los tres peces rosas así que ya podemos ir a donde la, la gatita ay madre, qué madre que hice ah mira aquí no están los niveles de corazón ya podemos ir a donde la gatita y, y le damos su su regalito que son sus tres pescados donde estás gatita está metida en la casa porque es de noche no pero no creo que se afecte la misión no sé sea, a ver Ahí hay un cofre. Bueno, ahí nos están diciendo lo mismo de ahorita. Ahí están sus tres pescados. ¿Qué me dio? La pala. Me dio la pala. Con ella podemos desenterrar todo lo que hay en esos huequillos, pillos. Ah, qué bien. Me dio un corazón. Ah, mire, ella tiene una rosa. ¿Será que esa rosa es la que me sirve para la... No, no. Sirve. Sí. La madeja que hay por acá en la casa de ella. A ver. Su armario. Sus libros. Um, hay cosas con las que se puede interactuar de una forma muy interesante. A ver. Aquí no se puede hacer nada. Aquí es otro armario, pero tiene una zona de una foto ahí. Pero está como... A ver, quiero quiero usar la pala por acá con los huequitos que yo vi. Por ejemplo, este. Ah, hay que equiparla, ¿no? Zanahorias. Ok, entonces en los huecos hay zanahorias o también habrá más cosas. Por ejemplo, acá había otro. A ver. Zanahorias. Recuerdo que también donde el señor este también había otro. Esto, esto me parece. No, pensé que esto se podía empujar para ir por la madeja, pero no. Ay, ah, por acá había otro. Entonces, ¿Dónde es que está? Aquí. Zanahorias. Solo van a haber zanahorias en los huecos. A ver, por acá había otro, ¿cierto? Sí, allá, mirenlo. ¿Zanahoria? También zanahorias. Pues estamos llenos de zanahorias. Pero no veo... Ah, bueno, el otro huevo que habíamos visto abajo. Aquí está. Aquí está. Sí, solo zanahorias. Bueno, ¿no hay más misiones por acá para resolver? Sí, otra vez la gata. Ah, pues... Esa gata necesita muchos favores, señora gata. Dulzura, ¿te importaría tra traernos a Nori. Ah, pues, chévere porque ya la desenterré. ¿Pues sí? ¿Cinco? Mire, mija, cinco es lo que tengo. Y aparte me pagó, Me dio monedas por eso. Pues gracias, gracias. Nos vemos, señora. ¿Hay más misiones? ¿Otra vez tiene más misiones la gata? ¿What? Eh, Tejele un suéter. Estambre. Ah, pero el estambre sí es ese que está allá, ¿se acuerdan? Este. El estambre es el que está allá colgado. Allá, el que lo vimos que es como un pedacito de tela. Pero yo no sé cómo subirme ahí. Yo creo que más adelante nos van a dar un objeto o algo para subirnos en esas estructuras. Bueno, ahora vamos para eh, pa devolvernos para el piso donde estábamos, ¿cierto? Que era ese. Tan chévere lo el ascensor, porque claro, cuando uno ya vaya en las torres más adelantadas, ahí le toca a uno... Pues imagínense qué tal uno caminar. Bueno, vamos a ver cuántos corazones necesitamos acá. Ah, dos. A dos. Perfecto porque tengo cuatro. Lo que hay aquí es corazón, amor para dar. Amistad, cariño y amor. Bueno, esto es como una gallina. Y obviamente eso es un huevo. O sea, esa formita es un huevo, un huevito. Pero curiosamente esto se llama partido de vaca. Bueno, curiosamente creo que aquí hay que usar la, la lupa. Aquí hay algo escrito y aquí sale una estructura toda extraña. Y ya, a ver, veamos de qué se trata esto. Ah, ok, a ver. Es como rellenar esto con estas figuras, pero veo que no se pueden girar. No se pueden... Solo hay que moverlas. No está tan, tan difícil. Bueno, no, mentiras. Se bloquean. Se bloquean si uno usa... Ya entendí, ok. Se bloquean si uno... ah de madre, por ejemplo, esta ya aquí ya la voy a bloquear. Entonces tengo que bajarla antes de, de ponerla aquí. Ahora sí, y esta también va a tocar bajarla mientras la muevo aquí. Sí, sí, sí, las fichas se bloquean curiosamente. O sea que tampoco es tan fácil porque si solo fuera a pasar por encima de las otras, pues uno las Ahora más fácil. Y ahora aquí que ah, caray. Esta hay que pasarla por acá. Porque sirve solo para esta parte. Y esta para aquí. Ahora sí. Entonces así, así, así. Bajamos esta. Bajamos esta. Y listo. Completado, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, listo. Acá hay otro. Bueno, creo que es como lo mismo que hicimos arriba. Pero rellenando los espacios, creo yo, a ver o sea, por ejemplo, esto aquí, ¿cierto? esto sería aquí y, uy, madre, no esto lo pondríamos aquí no, no, no, aquí no aquí esto aquí la vaquita ah, joder, madre, no, ahí se me bloquea entonces va a tocar mover esto acá, mover esto acá, pasar la vaca, ahora subir subí la gallina, bajar la vaca, esto sería aquí, este va aquí, y este aquí, listo, fácil, sencillo, bueno no, no en verdad no tan fácil por lo de las fichas el, el golpe, y este es el último, Hijo de madre. Qué okay, hables. Bueno, vemos que aquí hay que poner algunas fichas de una vez. Estas asumo que pueden ir aquí así. Se las colocamos así, les rellenamos con esto. Ahora, estas irían aquí. Así como hicimos ahorita con estas otras. Esto, ponlo acá. Pongamos las gallinas acá. Esto iría aquí. Este iría acá. Y esto rellenan estos espacios. Fácil. Fácil, fácil. Ya cuando uno le entiende, se organiza bien el, las ideas y listo. Perfecto. Ah, listo, ya, por fin, conseguimos el huevo. Listo, ven, huevito. Eso, eso, huevito, vámonos. Ay, no puedo salir. Ah, sí, sí, sí. Sí, puedo salir. Vamos a liberar a la, a la gallina. Caldo, doña gallina, do... listo, a ver. Gallina y vaca. Ah, de razón. Por eso eh, eh, eh, salió una vaca y una gallina. La, una, una Efectivamente, una gallina y una vaca. Dice Cricket. Hey, mi nombre es Cricket y esta es mi compañera Lola, como la vaca Lola. Gracias por la ayuda. Este lugar es espeluznante. Bueno, tenemos una tienda en el pueblo. Ven a buscarnos si necesitas algunas cosas. Nos aseguraremos de darte un descuento especial para agradecerte. Hasta pronto. Pues a ver qué. ¿Nos vamos a la tienda? Vamos. Ah, esperen, esperen. Este es el siguiente piso, el lobo de nuevo Y otra vez de nuevo unas gafas Porque otra vez de nuevo unas gafas Que va a ser el lobo Y se marchó ¿Qué hacemos? Vamos al siguiente Vamos al siguiente Ah, no, pero este necesitaba 3. porque qué aparecía que necesitaba 4? Ah, porque él estaba en el siguiente nivel y el siguiente nivel necesitaba 4. Aquí era donde estaba el lobo. Esos son también unas gafas y eso parece una gallina también. Bueno, vamos a ver qué... ¡Uy! Canción de peri... Ah, no es una gallina, es un perico. Bueno, al parecer, todas estas puertas están cerradas. Vamos a comenzar por esta. Hijo de madre, ¿esto cómo es? ¿Qué es esto? A ver. Ok. Ah, bueno. A ver, el periquito debe llegar a la flor. ¿Sí? Es lo que se busca. A ver si hago esto. Ah, no. No, porque esto es para subir. ¿no? Entonces, esto... No, a ver. ¿Esto qué hace? Lo sube. Esto... Lo sube y lo gira. Entonces. Sería. Esto girado acá. Para que esta flechita apunte hacia allá. Esta hacia abajo y esta así. A ver. Vamos a ver si sí. Sí. Listo. Se abre la otra puerta. Bueno, eso estuvo fácil porque era corto. Pero imagínense eso en uno. Grande. Como este. A ver, veamos. El perico sale acá. ¿Tú? Entonces, giremos. Ah, esta no se puede girar. O sea que esta no nos sirve. En esta el perico gira hacia allá. Pero no. Podría. Tendría que ir de una vez. ver, vale, gira hacia allá. Esto lo manda abajo. Entonces lo ideal es que esto lo mande hacia allá. Esto lo mande abajo. Y esto lo mande hacia allá Vamos a ver Sí, muy bien Muy bien Y este debe ser mucho más grande A ver, primero miremos esto Ok, a ver ¿Hasta qué punto funciona la...? Ok Aquí debería mandarlo para abajo Ah, pero aquí lo devuelve Aquí lo devuelve lo saca. No nos sirve esta. O bueno, nos podría servir si desviamos entonces el pajarraco para este lado. Uy. No no no. Graves, a ver, este. Uy, uy. Casi, casi. Pero a ver, ¿en qué punto podría ser útil cambiar? Podría ser aquí bajar, pedirle que lo bajara. O sea, en vez de subir, que bajara, aquí que lo mandara aquí, aquí que subiera y aquí que lo mandara aquí. Ahí está. Ahí ya está. Miren, baja, tan, sube y va, llega. Listo. Chévere por el periquito. Y entonces, eso son unas gafas, pero no son gafas de, de lentes, por decirlo así, para, para miopía o así, sino son gafas de sol. El perico debe ser una estrella de, de, de rock. Y esto es un cofrecito que no sé por qué está ahí, pero nos da 15 monedas y nos largamos vamos a darle sus gafas al perico y listo don perico ah es un perico y un lobo a ver díganos qué tienen para nosotros gracias por habernos rescatado de esta torre chico, muy bella sin duda pero parece que quien la construyó no le interesa la comodidad de sus huéspedes mi nombre es Gonzo y este chico de aquí es mi amigo California Cuídate mucho, nos vemos en la villa, no pues voy a visitarlos de paso incluso me les voy a adelantar, ah. bueno creo que aquí uno se confunde un poquito con los verdes de, del arriba y abajo del, del, del control del ascensor, como que uno siente que está, que no sabe cuál verde está iluminando, creo que de pronto eso lo, lo pueden de pronto después revisar los desarrolladores. Para que no genere como confusión. Bueno, quería visitar la, la vaca y la gallina. Y, y a estos dos, dos que eran como Rockstar. Ah, miren, este cuadro, la caja. Para que vayamos por la tela. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es para ir por la tela. Más de buenas. Vayamos por la tela. A ver. Protamos esto. Y esto... Ahí salía algo, ahí se empuja. Y ah, suéltelo. Y aquí recogemos la tela. Listo. Y venga, a ver, quiero ver el mapa. El perico tiene misión. La gallina no. Y la gata también tiene misión. O sea que la gallina vive acá, en este lugar. Ah, oh, no, si está cerrado. ¿Dónde vive la gallina? Ah, viven acá. Ellos venden cosas. A ver, venden vallas. ¿Qué más venden? Manzanas, zanahorias, ramas, pescas verdes, pescados rosas. Ah, pero eso ya lo tenemos. Y el lobo. Ah, y el lobo nos compra cosas. Chévere, chévere. Y la vaca también. Ah, no, la vaquila está... Es de lo mismo, el cofre, cinco monedas y nos largamos de acá. Vamos a entregarle la madeja a la, a la gata. Y ya hablamos con el perico, a ver qué es lo que quiere. A ver, sí señora, cadnis le voy a dar su madeja. Por favor, ya. A ver, ¿dónde está el estambre? Aquí está. Dice, me gustaría darte esta llave, es muy especial. Con bueno, ella podrás abrir cofres especiales. Ah, mira. Ah... Ok, cuando encontremos un cofre especial, ahí está, para eso es esa llave. Listo. Gracias Doña Cagnis y nos dio otro corazoncito. Y el perico tenía una misión. Uh, dice que su hotel... Dice que está muriendo hambre, que si le traigo algún aperitivo. ¿Qué aperitivo es? ¿Manzana? 6. Claro, eso es lo que hay. Ajá, más de buenas. Tenía las manzanitas que ha recogido los árboles que, que las botaban. Ok, listo. Otro corazón. A ver, ¿y qué más hay por acá? Dentro de la casa de los... ¡Ay! eso no es una rosa? Ah, pero también está dentro de una... Necesito saber dónde puedo encontrar una rosa que yo pueda sacar. ¡Ay! ¡Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre! Me gusta cuando hay cositas así secretas. Cofres sí, y eso. Ah, mira el hotel. Ay, mire, tocó una pieza. Uy, ¿vieron? Cogí el cuchillo. Y no sé dónde lo coloqué. Ah, puedo mover algunas cosas de acá. Ay, cogí el cuchillo. Pero no veo nada más. Y acá es como un cuarto, ¿no? Ya, eso es. Esa es la casa del perico. ¿Hay más misiones? Si sí, hay más misiones, el perico de nuevo, a ver. A ver, ¿qué me va a decir? Podrás agradecerme después. Este edificio de aquí es mi hotel, ya me dijo eso. Ah, me dice que puedo descansar. Ok. Ah, miren, aquí puedo pasar de noche a día y de día a noche si quiero. Mm, buena información, gracias Periquín. Así es como podemos pasar de día a noche. ¡Ay! Ah, nos tomamos una foto. El primer coleccionable que tenemos de, de fotografías. Eso pasa cuando uno obtiene la mayor cantidad de, de corazones con un, con un animalito, ¿no? ¿Hay otro, otra misión? ¿Por qué me sale que... como si alguien más necesitara misiones? ¿O oh, no? No. Creo que en verdad me estoy equivocando. Bueno, vámonos. Sigamos en la torre. ¿Esto en qué piso íbamos? ¿El 5? El del perico era el 5, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos. Está muy chévere el juego. Porque básicamente... Eh, tiene un modo historia que es este de ir resolviendo las, la, lo, el misterio de la torre, pero el misterio de la torre no se nos va a abrir tan fácil. Vamos a necesitar, que, Pues hacer misiones, interactuar con los, con los ciudadanos, eh, para sí mismo también ir eh, teniendo la posibilidad de obtener objetos, cosas que se necesitan en la torre, pero también los corazones para ir subiendo de niveles. Esto, este es un, este es un vamos a guardar partida porque a mí se me ha olvidado guardarla. En todo este tiempo, ese es un elefante, así que es lo que veo, es un colmillo, ¿no? Bueno, hay que conseguir... ¿Eso qué son? ¿Flautas? Bueno, hay que conseguir esas flautas. ¿Y este piano para qué es? Ah, no, no son flautas. No son flautas, son pedazos de este piano. Bueno, no se ve tan difícil este puzzle. O sea, es solo ir hacia donde están y ya. Por ejemplo, acá había una, ¿no? Mirenla, ya está. Bueno, la está tapando mi cara, pero ahí ya llegué. Esta es una. Por acá había, no, había otra. Por acá, por acá. Estoy cerca. Uy, está bien. Aquí era la otra. Y la otra, sé que está al otro extremo. De esta misma. No, no es por acá. Ahí, suma. Me gusta la música. En este momento, pero no es toda así, toda misteriosa. Listo, ya. No, no es nada difícil. O sea, ya traer las, las teclas y ya. La vamos a colocar. Y listo. Ahí están. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Ya sé lo que va a ser esto. Es como eso de de esos de recordar, ¿sí? ¡Ay! La hice mal. Ok, ok. A ver, es el igual, el círculo y la U. Igual. ¡Ay! Sería interesante. Eh, eh, es chévere. Este es el idioma. Se el idioma, el alfabeto de esta civilización. Pues de estos animalitos. Pero... Deben tener un equivalente a nuestro idioma, ¿no? Incluso algunas letras se parecen. Habría uno que ponerse a detallar muy bien y compararlas con cosas del mundo real para ver si encuentra el significado de cada una. Ay, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no, no le puse cuidado a, la, a esta. A ver. U. Bueno, U, laberinto, igual. Igual con palitos, a ver. U. Laberinto. Igual, igual con palitos. De nuevo, la U. Igual. Igual con un palito. La O. Y el, el símbolo de... U. Igual. Igual con palito abajo. O. Y esta. Y nos dan el marfil, el, el diente de marfil, ¿cierto? El dientecito del elefante. Pobre elefantico. Bueno, al menos va a recuperar su diente de marfil. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo logramos! Me gusta cómo gira. Me a de un juego que jugué que era un Beirut Royal? De animalitos y giraban así, me acuerdo. ¡Uy! Ah, es que es una orquesta. El elefante, un canario, una jirafa, un mono y una ardilla. Hola, soy Dorothy. Estas personas de aquí son mi talentosa banda. Solemos tocar en el escenario cerca del pueblo. Traer alegría con nuestra música es lo que más amamos. Bueno, ven a vernos en la villa cuando puedas. Nos vemos. Bueno, pues ahorita voy a verlos, pero... Ahí se sí nos abrió un nuevo camino, así que sería bueno mirar qué hay que hacer. Al ah, igual él ya se metió ahí. <risa> Necesitamos... ¡Ah, Dios mío! Esa figurita yo la vi en el pueblo cerca a una fuente de agua. Y si no estoy mal, eh, estos músicos nos darán la pista para eso porque eh, eso salía algo como una nota musical. Salía una nota musical, entonces eso tiene que ver. O sea, no hay de otra, tiene que ver, tienen que estar relacionadas. Tienen que estar relacionadas, sí o sí. A ver, vamos a buscarlos, ellos deben estar por aquí, a ver, ahí está, ahí está, el elefante, mira. Hola de nuevo, mi banda y yo quisiéramos hablar contigo por un par de minutos, pues, hablen. Ah, tengo que seguirlo. Mire, miren, mire. huequitos para sembrar, ¿Si ¿Sí se dieron cuenta? Nuestro personaje también va a sembrar para que, pa que vean. Este lugar, ¿Este lugar es cerca del pueblo? Listo. Estamos muy agradecidos por tu ayuda. Esta torre era demasiado silenciosa, claro, para unos músicos. Nada buena para unas mentes creativas como las nuestras. Me gustan las, los globos, eh, los bocadillos que llaman. De lo, que ellos va, de lo que nos va diciendo y cómo se va mostrando ahí. El silencio es más fuerte que un violín desafinado, ¿sabes? Por favor, ten este detalle como un símbolo de nuestro agradecimiento. Te enseñaré una canción muy antigua, una que nadie más conoce. Incluso algunos dicen que sus notas poseen poderes especiales. Escribiré la canción en tu diario, así que si alguna vez lo olvidas, ahí siempre estará anotada. ¡Uy! Uh, nos regalaron... ¿Eso es como un baño? A ver... A ver, la nota va así tan, tan, tan y tan. Ah, no está tan complicada. ¿Y que la debo repetir? Ah, sí, la debo repetir. Y reproducirla. ¿Y qué va a ser la, la cancioncita? Ah, efectivamente lo que les dije. Esa, esa, ese, Esa música hace llover. Hace llover. ¡Bueno saberlo! ¡Bueno saberlo! ¡Qué chévere! Por ejemplo eso... Eh, ah, sí, aquí no me están las canciones que hemos aprendido. ¡Qué chévere! Por acá quiero usar la pala. Yo no la había usado en este huequito. ¡Ah, zanahorias! Solo zanahorias. ¡Ah, por acá hay un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Uy, ese pescado es diferente! ¿Es especial o okay? qué? Venga, ¿y hay más misiones con esta gente? No. Ya, ya me enseñaron partimos acá y quiero mirar estas casas, a estas casas no hemos entrado esas son las casas de todos los músicos miren, aquí es donde podemos sembrar miren qué chévere, vamos a poder tener una granjita, eso me gusta esto es que ahí venden las rosas ahí venden las rosas pero bueno no se puede todo, ¿no? a ver esto, por aquí ¿qué, qué hay? Eh, ah, vamos a, colocar, a hacer sonar la melodía Entonces sacamos el, el banjo ¿Dónde está? Y vamos a tocarlo Entonces era así Así Así Y así A ver efectivamente hizo llover muy bueno muy bueno me gustan todos estos puzzles y como toda la historia principal se relaciona con todo lo secundario y con la idea de resolver todos estos cosas y objetos de la de la ciudad de la villa no de UBHORA, ahora ahora sí con este objeto vamos a seguir escalando pisos en esa torre por cierto se me ha parecido bastante larga la demo bueno, pero es que en un juego de estos de simulación de vida la verdad es que una demo a veces hasta se queda corta para mostrarnos todo lo que se puede hacer eh, creo que los creadores han hecho un, un gran favor al permitirnos probar casi todo lo que se puede hacer en el juego casi todo porque por ejemplo la parte de sembrar no, no, todavía no pero asumo que es parte de lo que tendremos en el juego bueno, coloquemos el objeto es este no sé es un bicho que se parece mucho al al, al, al personaje al dios ese pero es como un ogrito y este este cuarto es verde, ¿por qué? Y esto es como que un mapache y esto es una bellota, ¿no? ¡Uy! ¡Ah, es un panda! Es un panda, es un panda. Bueno, ¿y esto cómo que, ¿Cómo funciona? A ver. Vamos a ver ir resolviendo estos cositos en orden. Obviamente a los que están elevados no los podemos agarrar, a menos que abramos algún camino. Acá ah, estamos haciendo... ¿Ah? Wow, es largo. Uy. Esperen, aquí lo estamos repitiendo, ¿no? Ah no, no, no, mentira, no lo estamos repitiendo. Estamos más alto. Mm -hmm. Larguito el hijo de madre. A ver. Sí, bien, bien, bien. Ok. Excelente. Y ya. Logramos la bellota, ¿no? Excelente. ¿Listo? Vea, pues. Va a ver, pandita. Si, sí, de verdad es un panda. Oiga, ¿por qué no coloca... coloque la bellota? ¿Qué pasó? What? A ver, devolvámonos ¿No la recogí? ¿Será que no la recogí? Si, sí, si sí, la tengo en el inventario Qué extraño Es muy extraño La tengo en el inventario pero no interactuó Puede ser de pronto un pequeño bug Eso puede pasar, recuerden es una demo Que siempre las demos son también, Pues en parte para mostrar el juego Y sus adelantos pero eh, eso no les quita que puedan tener bugs, que puedan tener glitches, que puedan tener algún defecto más, eh, malas traducciones, eh, bueno, de todo, o sea, incluso todavía de pronto no esté, digamos, un juego puede estar todavía no al, eh, eh, eh, con, rendi con el rendimiento, ay, ahora me dan mis monedas por haber hecho de nuevo la misión. Pero venga, yo quiero, necesito exponer la bellota, ole, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Tan raro, ¿sí o no? Bueno, son dos cocineros. Chefcitos. Un panda rojo y el otro es otro panda, ¿no? hijao me llamo Raglan, el mejor chef de todo el mundo. Soy dueño del café que está en el bosque, el mejor de la ciudad, si puedo decirlo. Si quieres cocinar deliciosos postres, puedes encontrarme allí. Hasta po Hasta pronto. Bueno, pues después los busco para sus postres. Sigamos. Seis corazones. Facilito. Facilito. Seis corazones yo los tengo de sobra. Sigamos. Esto sí es un unicornio. Y necesita obviamente el cuernito. El unicornio necesita su cuernito. Unicornio rosa. ¿Hacia dónde debemos ir? Ah, no, sí es hacia allá a ver Ah, fácil esto es de esto, este tipo de puzzle si lo he jugado y es como de ir girando hasta que llegue al otro punto y todo ya es fácil que forme la línea listo sigámosle a ver este que es igual lo mismo mismo principio pero este hijo de madre no va a eso ah no no no pensé que si sí funcionaba así o sea que esto no puede ir acá este vería entonces bueno y si yo solo giro esto hacia allá no funciona no tiene que pasar por todos bueno y si lo hago así Ajá Exacto Y ocupa todos O sea la idea es usarlos todos Todos tienen que ser usados No se puede uno saltar alguno. Todos obligatoriamente tienen que ser usados Y esperen allá hay algún collar ¿Se puede recoger? Ah no Uy este hijo de madre, a ver ¿Cómo es la cosa? Obvio toca aquí con este Después este con este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 Venga, a ver, préstelo para acá. Y vámonos, vámonos a entregarle a, al unicornio que me parece increíble que haya en este pueblo un unicornio. Debe ser alguien así como todo especial, millonario. A ver, ¿qué tendrá, qué tendrá? Ah, es una chica, una chica unicornio, ¿sí? Gracias, cariño. Mi ropa se estaba arrugando dentro de esa estatua. Mucho polvo y oscuridad. Qué poco estilo y hospitalidad hay en esta torre. De todos modos espero que podamos hablar de nuevo pronto, cariño. Ven a buscarme a mi tienda de ropa. Ah, maneja una tienda de ropa en el pueblo. Listo. Ok, al menos ya sabemos que la unicornio maneja ropilla. Aquí necesitamos 7 corazones, los tenemos, claro que sí. Y ya vamos a ver. Ese sí es un. Este es un castor y eso es un como un tronco. Un pedazo de madera. Un pedazo de madera lo que necesito. Río de castor, a ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, estas palancas para qué sirven. ¿Mm? A ver, usemos el, el, espe el la lupa. A ver, esto nos muestra que esto está conectado, a esto que esto está conectado a. es como una presa, a ver, esto. a ah, esto mueve. Ah, ya entendí. Hay que encender los bombillitos, hacer que funcionen los motores interesante a ver este hay que hacer que llegue el agua ya pero uy como madre A ver, el agua tiene que pasar por acá. De esa vaina es. Ahí va el primero y este. Ya, era solo esto. Fácil. ¿Y dónde está el? Allá. Ya, no, no. Eran solo dos, dos d para resolver. Uy, pero yo asumo que a medida que vayamos subiendo más de la torre, más difícil van a ser los puzzles. A ver. Así es un castorcito. Hola, Jackson es mi nombre. Carpintero es mi oficio. Gracias por rescatarme de este lugar. Tengo un taller en el bosque donde puedo crear diferentes increíbles objetos. Si estás interesado, ahí nos vemos. Adiós. Bueno, un hombre de pocas palabras... ¡Ah! Listo, hasta aquí llega la demo O por lo menos esta parte de la demo Nos deja hasta este pedazo de la torre Y nos da a entender que no podemos seguir más Listo, entonces vayamos al pueblo En el pueblo nos darán lo último, la última misión O algo que tengamos que hacer Y listo Vamos a ver Podríamos ir a visitar al bosque al, al, al castor, ¿no? Pues en el bosque donde nosotros vivimos, ¿no? A ver. Por aquí es el, el bosque. En el bosque también vive el panda, ¿no? Ah, sí, mira, aquí está. Hola, es lindo volverte a ver. Estábamos aterrados en esa torre que una suerte que soy chef, ¿no? Tengo una cafetería por aquí, la mejor de todo el pueblo. Y la única para ser sinceros. Bueno, visitamos cuando gustes. Ok, me di unas moneditas. Y vamos a ver cómo es la tienda de ellos. Quiero verla. Pues. Ah, miren, acá hay un cofre. A ver, díganos, señor panda. Eso no es un panda, es un murciélago. noise Hola, héroe, gracias por rescatarnos de la torre Escucha, si fueras tan amable Podrías traernos algo de fruta Me gustaría experimentar con algunos nuevos postres Ah, necesita cinco manzanitas Bueno, entonces vamos a buscar manzanitas O las podemos comprar Bueno, como queramos Bueno, vamos para donde el carpintero Mientras tanto A ver qué tiene para nosotros Y ya vamos por las manzanitas Aunque las podemos acudir de un árbol de estos, ¿no? Por aquí es el carpintero, ¿no? Sí, miren. Ahí no está. Don Carpi no está. ¿Eh? Entonces. Ah, mírenlo, aquí está. Gracias por la ayuda allá atrás, muchacho. ¿Sabes? Tengo algo que arte. Espero que te sea de ayuda. Con esta hacha podrás talar... Ah, por fin, ya podemos talar árboles. Listo. Pues talemos árboles, venga. Y otro corazón además. Esto, a ver, quiero probar el hacha. Ay, ¿qué dices? Acudir es que el árbol. Ah, mira, ahí va saliendo la cantidad de, de troncos que estamos sacando de ese árbol. Y se puede seguir talando después de perder la. Ah, sí, se puede seguir talando. Uy, le puede sacar harto. Ahí ya. Ah, no, y el tronquito pequeño también. Diez. Y entonces igual. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Como que entonces va a poder de A10, o por lo menos en los árboles estos de pino, no sé cómo será si habrá árboles especiales o árboles de alto nivel a los que no se les puede sacar tanta madera, menos que también avancemos en el juego, yo qué sé. Bueno, pues, y bueno, y ¿será que renacerán esos árboles? Vaya, el puente quedó completamente destruido. Con algunos materiales creo que podemos arreglar el puente, ¿me ayudarías? Claro, allá hay un cofre, ¿no? Eh? Un poco de madera y ramas. Ah, pues eso es lo que tengo. Por aquí tengo. Miren, eso es exactamente lo que tengo. ¿Lo logramos? El puentecito. Ah, eh, Llegó el momento de partir. Me iré del pueblo por un tiempo. Hay varios secretos en la torre que necesito revelar. Pero antes de irme, quiero darte algo que me va a dar. Otra llavecita, Dar la llave de una casa, ah de nuestra casa, le pertenece a un viejo amigo hace mucho tiempo Ahora creo que a él le gustaría que tuviera un nuevo dueño y que se fueras tú Cuida de ella, así como ella cuidará de ti Ah listo, hasta aquí fue la demo amigos míos Pues la verdad sí, muy muy bonito el juego, muy interesante, muy chévere de verdad Ah, eh, yo he jugado los Harvest Moon, los Stardew Valley. Um, esto. Eh, los Animal Crossing no he tenido la oportunidad de jugarlos. Y hay otro muy famoso también, estilo Stardew Valley. Que de por sí también un poquito antiguito. Pero en este momento su nombre se me ha olvidado. Y son eh, estos jueguitos son muy chéveres. Porque es que no solo se limitan a esto de como de tener una granja. ...de cultivar, sino que hay toda una historia, ¿no? Eh, recuerdo incluso que uno de los Harvest Moon, el DDS, creo... Eh, ...tenía una historia de unas hadas... ...y uno iba recolectando las hadas o los duendes... ...y si uno coleccionaba todos los duendes... ...ellos le ayudaban a uno en las tareas de la granja... ...entonces uno podía recolectar más fácil eh, comida... ...pescar más fácil, encontrar secretos... ...bueno, eso es chévere, y Stardew Valley también tiene cosas así muy chéveres... ...entonces, la verdad... Eh, Ogre Pixel eh, Ha puesto todo Todo en este juego Y me parece maravilloso Lo que están haciendo Creo que, que este juego Va a tener un, una gran acogida en, en, en, Porque es que hay, Yo sé, hay gran comodidad que les gusta Estos juegos de, de, simula, de simuladores Sociales así con este estilo Sé que les va a gustar mucho eh, ¿Cuándo sale el juego? Va a salir pronto, noviembre 1 del 2022 O sea, falta poquito